Venga, venga, ¿cómo lo tienes que traer así Mira, vamos a hacer así. Ponemos el rojo mirando por aquí. Ahora, ahora. Ahí, ahí, ahora. para el este lado, por este lado aquí. Este también va, pero en las putas. la ¿Con esto? Darío, pero no. ¿Qué es estoy aquí. Ahí, ahí me viene, meca. ¿Estás consiguiendo? Pero Zika, muévete, acércate a él. Y sitio, que se tiene que ir moviendo. Por ese lado solo. Ahí. el Hay que ponerlo como un camaleón. Cada, cada por la... ¿Qué, es que el otro lado? El otro lado. Es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? es muy difícil. Es muy difícil.